Ya, ah, y aprendiste a de cosas, caché, que te lo da el oficio de aprender. Exactamente. El 50%. 50 sí, 50%, sí, 50%. sí, sí, sí. Entonces. El cocinero se hace al pues, Y hay locos que, por ejemplo, yo no conocido locos así como que sean por Bersía, que no hacen mucho y. temen trabajando en pizzería weón. Bueno. Demás. Pero en este momento. Hace <coughs> un tiempo atrás, bueno, y los locos están super...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 Claro, ¿para, sí, qué? Yo, ¿Para qué? ¿Para qué tener copero? El fin de no, semana lo tengo captivado. No. <risa> sí, porque son. No me voy a hablar porque nunca se edita la base sí. de la carreta. Pero. Eh, o sea, los lobos son rápidos. Rápido, pero en general, Dios me gusta como trabajar con cabros que tengan habilidad. Me más funcionado súper que nosotros. Y son militares como gente que sale en la pega ¿ves? y sale en los estudios y se vuelve trabajar la primera pega. Ese yeah. es como mi.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 Voy para el rollo, al final corté al loco, ¿cachai? Y es que toda la va a ir porque el logo me iba a cobrar igual caro, entonces me dará para tanto. Caro. Entonces, es eh, el Yo Tengo los temas acá. Ah, ya lo ahí preparado ya. Puta, tenía unos temas re buenos, pero se olvidó. has como. visto duna o no? No, bueno, la voy a ver. Ya, ya, dale, está. la tengo ahí. Está re fácil, ¿eh? Yo no sé qué.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 Y lo al... otro es que, por ejemplo, hay, las incomodidades del cine, caché Por ejemplo, cuando les, a mí siempre me pasaba que se me ponía un hueón alto al lado. Ya, Para no. pero ¿para qué te poní atrás del hueón alto? Sí, lleno, también, buen, buen, buen. Es que, no, porque yo estaba sentado, estaba buen, lleno, la hueón se pone loco. No, pero esos son, eso son todos los inconvenientes de ir a un mismo lugar con mucha gente. Sí, pues entonces después. Había, había, había una empresa, hueón, que estaba, que estaba planteando caché, como tener un, una silla y toda la cuestión que era como hacer un cine. Ya. Pero en la casa y te ah. arraigas toda la paja cachete pero el cine igual tiene una cuestión como de por ejemplo si invitáis a una mina a salir o claro. a a ver claro, es que tiene que ver con eso, pues. por eso una problema social por eso lo, en el cine el concepto de los fines de semana es tan importante esta película obtuvo el récord de taquilla el primer ah, fin de semana claro. y el segundo sí. fin porque el fin de semana es la plata pero, porque es un panorama ¿no? pero sabes que yo cachete que igual es brige a la valla, yo no conseguía hacer tanto y no sé qué va a pasar después que igual la pandemia bueno, es como que cambió, vale qué yo no. no sé si, la, el, por ejemplo, este cine, antes era cine Hoy, ¿Mm? y ya no, yo no veo las la fila tanto. No sé porque qué llega otra marca, weón. O la gente, los otro día fui a ver Encanto, película de pizza o de vino, sí, ¿sí? Sí. Hace tiempo atrás, y bueno, no, estaba lleno la weón. para a ser una película en chicos Entonces, igual como que redefine, no sé qué irá a pasar, quizás de repente la misma...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 Y lo emigrón, yo nunca había pescado el agua del este claro. Y la hueá a mí me contagió a mí, me contagió a la Andrea, contagió a la gente de acá La hueá o sea, la es contagiosa, poder pues, sí, la, agarró la agarró contagiosa, no. Entonces, claro, de repente me, me imagino que mucha gente con la agua del... con el susto, aprovecharon todos de salir Que es como, por ejemplo, lo que pasó cuando se terminaron las cuarentenas La gente salió en, con plata, salió en maná para afuera sí, Gastaron a lo loco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 Y esto como que se perdió también con la pandemia, porque fue, fue arrasando, fue arrasando, ya después tenía una vida nocturna sí. eh, Santiago, pero, pero estaba, estaba la vida nocturna, sí, lo, y lo ahora sí. ya se fue a la mierda todo Sí, está como, no, sí, yo puta no sé, yo ahora estaba optando por salir y no estar tanto encerrando por acá Así como este.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 Acá pasó después el estallido que las micro, weón. Bueno. Ah, sí, pues se bueno, perdieron. Y aquí pasa que las micro, yo no he visto tan tarde, pero las micro ya no. Sí, pues una hora que ya no pasó ya. Sí, pues. Y con el miedo de que los locos como que. O sea, el micrero no hace su weá y se va. Porque, pues, sí, como po. que no hace su. Yo te el primer tema. Dale, bueno.